No se para el proceso del programa de vacunación y sobre todo eh, tratando de que las vacuna sigan llegando, pero también en, a su vez hay que resaltar la sensibilidad del pueblo de China que sin lugar a duda ha sido nuestro salvador en momentos tan difíciles como estos. Así que en el transcurso del día de hoy, ya se espera que en la tarde, pues lleguen al país alrededor de, una, de unos 3 millones de dosis de esta vacuna contra el COVID para continuar con la intención de inocular gran parte de la población. De manera que así lo informó en el día de ayer la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien es... Eh, presidenta del gabinete de salud en la República Dominicana. Así que bueno, enhorabuena y que sigan llegando las vacunas para que eh, aumente la cantidad de dominicanos que se estarán, que continuarán inoculándose para de alguna de esta manera por nosotros de seguir viendo esa luz que hace eh, dos meses la vemos al final del túnel y que cada vez la vemos más cerca para que todo pueda de manera por lo menos mínimamente volver a la normalidad. Así que enhorabuena y que en reiterar que en la tarde de hoy pues ya se espera que eh, arribe al país un avión con 3 millones de vacunas anti-COVID a la República Dominicana. Qué bueno, Víctor, para que no se detenga la jornada de vacunación. Y como bien decíamos, todas las semanas recibimos un gran lote de vacunas cada vez más grande. Este es el más grande que recibe pues, el país. Y a propósito de las vacunas, el gobierno de los Estados Unidos anunció que donará 14 millones de dosis de vacuna para América Latina y el Caribe. Y mi pregunta es, 14 millones de vacunas son como 7 millones de personas vacunadas, con dos dosis, para América Latina completa. Es, eh, eh, saldría hasta poco, ¿verdad, Víctor? Y de aquí a que lleguen, quizá aquí a República Dominicana estemos todos vacunados. Así es que muchas gracias, Estados Unidos, pero el gobierno chino le ha tomado la, la delantera. Pero bueno, si sumamos las que hemos pero, estado recibiendo, la gran mayoría de China, o, o casi todas, y se le sumamos esas dos o tres que están... Están dan para a vacunar ellos, claro, a unos cuantos que, llegado, no se que quieran por ahí, ¿verdad, no, Víctor? Porque también hay que ir vacunando a los eh, eh, que estén por allí que no quieran vacunarse, aunque sean extranjeros, pero si no inmunizamos a toda la población, pues no se lograría. Lo que hay que ver es qué pasa con, con los hermanos vecinos que no se quieren vacunar y pues ahí el, el, el descontrol que hay en la misma frontera eh, es un tema que hay que ponerle ojo, triple ojo. ¿Verdad que sí, Víctor? sí es. Pero pasando ya a otro tema y es que quiero comentar sobre un informe que acaba de revelar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, eh, que ha hecho en República Dominicana y, y que ha, dado, ha arrojado números alarmantes. Pero el informe también abarca todo lo que es la región de centroamérica y, y pero específicamente nos vamos a basar en los datos arrojados aquí en república dominicana y es que el informe es para conocer el nivel de, de, de conocimiento que tiene de su población y la sobre su gobierno y el 63 de los dominicanos creen que el país está gobernado para un grupito es decir para unos pocos y cuando el, el, el PNUD hacía la, la encuesta y estos datos que arroja, pues yo creo que no es nada extraño, ¿verdad, Víctor? Porque los gobiernos siempre han sido para un grupito, para el que llega allí y así están hechas las leyes. De hecho, el informe identifica casos eh, eh, generales, tanto en la región como en el país, de que un grupo de élites económicas siempre interfieren en el diseño e implementación de políticas, normas y leyes eh, dando como resultado esta inferencia que los sistemas fiscales, políticos de competencia, regulaciones de mercado, se vean siempre favorecidos para un grupito. Y para nadie es un secreto, yo voy a poner como ejemplo esos grupitos, eh, para nadie es un secreto que aquí las grandes ARS controlan eh, eh, ese sector y que las leyes políticas públicas a implementar y el, y el mercado de las ARS se controla a favor y se legisla a favor de un grupito, eso es por poner el ejemplo de las ARS, si no pregúntenle a los médicos y al colegio médico verdad, y a nosotros los usuarios que sufrimos tanto con las ARS, por ejemplo las AFP, aquí las leyes se legislan a favor de las AFP Nunca yo he visto una ley a favor de los de, de, de los pensionados, de los jubilados, de, de nadie. No, en principio, Siempre cuando, en principio de cuando se crean las leyes, te, es, es así que te para el grupo, para, para, no, para, la, no, no para la mayoría. No para el grupo, que la colectividad van a ser la mayor, los mayores beneficiados. Por, en, en, en definitiva... Cuando llegue el momento para desarrollar y aplicar los supuestos beneficios que va a tener, quienes se benefician, grupito? ese grupito que señala el PNUD. Claro, entonces así mismo son las leyes fiscales, Víctor. Tú y que, ves que son que, para favorecer que, a la mayoría. Este, ese es un estudio, un trabajo que hace el PNUD que no es para desfavorecer ni favorecer a, tal, a determinado, por ejemplo, eh, partido político no, sin, el gobierno, sin el gobierno nivel. es un además un asunto que podemos en el caso nuestro, un asunto hasta histórico que se nota Claro, entonces, es histórico en, de, en, desde, que, desde entonces, entonces El estudio es más es macro, o sea, no solamente eh, refiriéndose al país, sino a los países de América Latina. Claro, si vemos el estudio es regional, yo me voy a lo que es específicamente que dijo el estudio de, de República Dominicana, pero el estudio fue hecho a un marco eh, a nivel de Centroamérica y el Caribe. entonces eh, especificamos en la República Dominicana, pero este es un mal histórico, porque lo que estamos hablando es que estas leyes y políticas no son de ahora, y para nadie es un secreto. Esas leyes tienen 20, 30 años y 10 años, y, y, y fueron aprobadas anteriormente. Entonces pero... la pregunta mía es, ¿cómo salimos nosotros de esa trampa, como muy bien señala el, el PNUD, que América Latina está metida en una trampa? ¿Cómo salimos si, si, si nuestros gobiernos... Eh, quienes nos administran, quienes nos dirigen eh, Siguen eh, eh, gobernando para, para un grupito. grupito O sea, ¿cómo salimos? Reformando eh, las leyes, haciendo cambios Pero ¿quiénes están llamados a hacer esos cambios? Y como quiera, por ejemplo, el país como tal está sometido Está suyúdice a, a ese grupito A ese grupito, a ese grupito que controla todo Y vemos, por ejemplo, Víctor, el caso de... Por poner un ejemplo de, la, de las leyes fiscales, que tú ves que favorecen supuestamente a la mayoría, sí. y cuando tú vienes a ver lo que favorecen es a un grupito, siendo cuáles las beneficiadas, las grandes empresas. Pero sigue, por ejemplo, la misma línea que tú decías, en el aspecto de, de, de las ARS, que las ARS son los, los dueños del negocio de la salud, son sí. las ARS. Y los que ponen las reglas de sí. juego siempre en el tema salud. Fíjate, fíjate el problema que tienen los, los actores principales, que debieran ser, que no lo son en la práctica, los actores principales del sector de salud, ¿quiénes son? Los médicos. Entonces los médicos tienen que estar reclamando migajas. Claro, ¿verdad? que el para... derecho que le corresponde a los sí. médicos y se lo llevan a la gente. Y, y como actores principales, pero que en, en la práctica no lo son ellos, son ese grupito, Seguir con el término, ¿verdad?, que son los que manejan ese negocio, que son las ARS, que aquí claro. son aquí no pasan de siete. No, entonces entonces ya estamos viendo casi hasta un monopolio en ese tema, Víctor. Y así mismo, las mismas que son ARS son AFP. Wow. Y, el, y, y si usted ve a ver, se queda en ese grupito. Y son los mismos grupos financieros los, los que manejan eso, porque hay que evaluar. Claro. Entonces, entonces, a esos mismos grupos financieros le favorecen también las leyes impositivas, las leyes eh, eh, eh, aduaneras, todo ese tema... Y usted viene a ver, y es el mismo grupito que controla el país. Y así vemos también en el tema turismo, que hay un grupito que le controla el país, en el tema industrial, en el tema manufacturero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un mal que viene irraigado. Yo diría que esto ha sido hasta una política trujillista, porque quien fue fue trujillo que, que hasta mono, quiso monopolizar todas las empresas del país. Y pues siempre han sido las leyes a favor de unos pocos y no a favor de la mayoría, no es como países diría, como Japón o Canadá eh, sí, que, o Nueva mira, Zelanda. Mira, yo, tengo ahí, eh, yo difiero ahí, porque las leyes se crean para beneficiar a la colectividad, ahora en la práctica, en la práctica, o sea, en teoría benefician a todos, nos beneficiamos todos y fueron creadas, hechas el legislador pensando en, en, en, en la colectividad, ahora en la práctica, que es como debiera ser, no es real, no es, no es, no es, no es así. ¿Está entiendo? Sea, ahí, ahí es que está nuestra dificultad. Yo lo que digo, en términos particular como país, que somos tal uno de los países que más leyes tiene ahora. Lo que menos las cumplimos, lo que más da pues somos nosotros. Claro. Pues. Y Víctor, aquí se, se afianza un poquito más ese estudio por un tema partidario. Sabemos bien que para nadie es un secreto que cuando un partido llega al poder, gobierna también para ese grupito sí. de ese... Vemos un gobierno que acaba de salir que duró casi 20 años en el poder, o 20 años en el poder, aunque no fueran consecutivos, pero vemos cómo se hicieron con todo el botín del Estado para Entonces, ellos. Entonces, precisamente, eso se debe a la debilidad institucional. institucional que tenemos en el país. Si viene uno, bueno, te va tú, te va tú quítate invicto, tú para ponerme, para ponerme yo. Entonces, esa es la debilidad que no debiera ser. Que no debiera ser y que es lo que queremos que cambie y Correct. que se transforme en nuestro y que, país. Y que, y que es la voluntad, por lo que hemos visto nosotros hasta el momento, de... Del gobierno. De, del presidente de, que realmente, Avenida, claro, Avenida. de que las cosas Por lo menos no lo que cambiar. ha expresado el presidente <coughs> claro. es que quiere pues que eso cambie. Ahora, de buenas intenciones, pues sabemos que sí, sí que está lleno ahora de que ahí y allá vamos, se cumplan. Vamos a dejar también Pero vamos a dejar que, que quienes están en su cumpla. alrededor pues, puedan colaborar para que realmente podamos llegar Pero, Victor, hasta ahí. También, para nadie es un secreto que esas leyes que fueron beneficiadas a un grupo y que ese grupo que se benefició. Pues el mismo presidente y el nuevo gobierno está luchando porque no ha podido ni siquiera romper eso Que se ha dejado ahí, ahí ah, adentro amarrado, ah, ¿verdad Víctor? Porque bueno. fueron demasiado tiempo y gobernaron pues a su favor y a su grupito Y pues yo soy del 63% que cree que el gobierno maneja para que los, grupito, que, los, que, los, gobiernos que, los que los gobiernos manejan correcto. a beneficio de un grupito Ahora, es. el que se quedó fuera de ese grupito sabe que se jodió Vamos a hacer una pausa porque ya está con nosotros el responsable, el encargado de hacer ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes, nuestro compañero Ariel Núñez. Siga la pausa, ya regresamos.